En el marco de la Mostra Internacional de Films de Dones se el documental Lesbiana a Parallel Revolution. La mostra ya ja celebra la seva 21 edición y sigue en la seva tasca de difusión del trabajo de dones cineastas. En el formato de la mostra, express de 20 años de historia, ha cambiado fent una aposta para ampliar el temps y espais d’exhibició. de exhibición. Marta Selva, coordinadora de la mostra, lo explica a IDEM TV el que hemos decidido es la en una serie de programas que hemos intentado convenir con entidades que nos acullen por dos motivos. Una, por un tema de, de logística, es decir, entendemos que es más facilitador trabajar programa a programa, per tant a nivel interno resulta más operativo, pero también para per conseguir una movilización de público más específica, donant-li temps a este público y donant también la posibilidad de acudir a este público de una manera diferente de una manera más atenta, de una manera más particularizada y mimant, por tanto, también más los actos. Entenem que la mostra reivindica el su papel de mostra. La mostra no es un festival, mai hi ha hagut un concurso, sino que hi ha hagut una voluntad de visibilizar lo que ha significado y significa la aportación de las donas a la cultura audiovisual y, más concretamente, a la cinematográfica en todos los campos y temas que nos atenyen, que, evidentemente, son todos. La mostra pretén mantener viva la feina feta, mejorando la estrategia de exhibición. En el 21 aniversario, después de un proceso de reflexión, acomodación a un nuevo método y a una nueva estrategia de trabajo a más públicos, que es en definitiva el que es subjetivo de la muestra, es decir, mostrar para visibilizar, para dar a cuneta y para crear sensibilidades nuevas respecto a estas miradas diversas que las donas fan a través de un lenguaje que había estado eh, diguem digamos, una mola prop de, de las donas en sus inicios y que en estos momentos está recuperando aquesta esta proximidad. En el marco de la mostra, siempre se ha defensat un espai de visibilidad para las lesbianas, en films que recollissin, desde diferentes géneros, la experiencia y vivencias de las mujeres lesbianas. La visibilidad lesbiana es un de un elementos, junto juntament amb d'altres temes que ha tingut una presència y una cura espacial dins de la mostra, per la invisibilitat a la que està somessa aquesta cuestió, pero a més a més también para el fet de que acumula también mucha información respecto al que está el conjunt de las luchas de las donas en función o en relación a que esta posibilidad ha dado una conexión, nuevas perspectivas, no tan solo de la mirada sobre el món sino también de la propia experiencia femenina y en este sentido los apartados dedicados a la visibilidad lesbiana y a todo el que hace referencia a las opciones sexuales, ha sido también un tema recurrente. En la mostra que ha anat des desde las primeras películas de las pioneras, desde la mateixa Alice Guy que ha pogut ser llegida, més para determinados estudis de teoria crítica desde una perspectiva de visibilitat precisament de esta cultura lesbiana, fins al que és actualment total que fa referència a les noves teories queer o a tot el al no posicionament al subjectes en relació a la construcció social de la sexualitat. lesbiana a paral·lel revolution és un film documental de Miriam Fugier. En el film es recullen experiències de projectes del lesbianismo separatista al Quebec i als Estats Units en els anys 80. És un document històric que mostra la lluita per la visibilitat i alhora la implicació de las lesbianes en otros moviments. Es una película que aparentemente puede parecer muy similar a otras películas que han rescatado archivos cinematográficos o archivos videográficos de diferentes momentos de la lluita lesbiana, pero esta película yo creo que aporta una cosa diferente, una, una, una aportación espacial, que, és que precisament es que precisamente se fixa y fixa la atención en un feto espacial que es el tema de que es tracta te, la visibilidad de los movimientos lesbianos para que fa el que las estrategias y separatistas. Es decir, es una recollida informació, de información de testimonios, tanto de archivos como actuales, de experiencias de dones que habían montado patitas eh, comunes o patitas eh, sociedades, de alguna manera, exclusivamente de dones. En aquel sentido, la película es una revisión de esta documentación histórica de archivos, videográfico y cinematográfico, pero a la vez también es una relectura desde el presente de las consecuencias y de las experiencias vividas en relación a estas actuaciones o aquests propòsits de crear societats separades. El film de Fuger recull testimonis de dones ja grans que repassen la seva experiència i moltes de les quals encara conformen petites comunitats en entorns diversos, en el camí de la directora per retrobar les que foren líders, membres i companyes de viatges comunitaris construïts per i per a dones. When I first started being with women, I was like, ugh, I'd like to claim that it was my feminist politics, but it was not. It was pure lust.